Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos, su bendito nombre Todos alabemos, su bendito nombre Dios está presente, Dios está presente Todos alabemos, su bendito nombre Todos alabemos, su bendito nombre cambió mi vida es Jesús quien salvó mi alma todos alabemos su bendito nombre todos alabemos su bendito nombre se va terminando se va terminando el día de gracia se va terminando el día de gracia alabando con gozo, con alegría estamos de fiesta con Grito Jesús. todos alabemos su bendito nombre todos alabemos su bendito nombre todos alabemos su bendito nombre alabemos y si cantemos Vemos música cantemos Al Cristo Jesús Porque ha derramado Su sangre en la cruz Porque ha derramado Su sangre en la luz. Líbrame, señora De la tentación líbrame señora De la tentación Oh, mi del amor. Por la eternidad, con mi vuelta de la, por la eternidad, líbrame señora en la tentación, aleluya. Somos Iglesia Pentecostal a la cosecha, realizando la campaña por el 29 aniversario, de nuestra sede nacional, la música del Norte de la Victoria. Cantemos todos al Señor, por su grande misericordia. Cantemos todos al Señor, un nuevo canto de alabanza. Cantemos todos al Señor, por su grande misericordia. Gloriaremos al Padre, gloriaremos al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria por todo el Eterno. Gloria a Dios al Padre, gloria a Dios al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria por toda la eternidad. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta quién es la verdad. por ti el amor del cielo a morir por ti a salvar tu alma y hacerte feliz a salvar tu alma y hacerte feliz si alguien te pregunta quién es la verdad canta hermano canta con alegría si alguien te pregunta quién es la verdad Dile Jesucristo, el Hijo de Dios ¡Aleluya! Dile Jesucristo, el Hijo de Dios. Él va por el cielo a morir por ti Él va del cielo a morir por ti A salvar tu alma y a hacerte feliz A salvar tu alma La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder No hay otra sangre con ese poder No hay otra sangre con ese poder El nombre de Cristo tiene poder está con Cristo Jesús la iglesia vente con la cosecha, aleluya. No hay otro nombre con ese poder, no hay otro nombre con ese poder. La iglesia de Cristo tiene poder, la iglesia de Cristo tiene poder. Y me habla de tu amor Hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, es terminará. Hay promesas en el mundo aquí Pero todo, Señor, es terminará. Tu palabra Habla de tu amor. Canta hermano, canta con alegría. Iglesia 20 contra la cosecha, celebrando sus 29 años de aniversario. Aleluya. Pero todo, Señor, se terminará. Hay promesas en el mundo aquí. Pero todo Señor me terminará Espíritu Santo, bienvenido Él, Espíritu Santo, bienvenido Él, A donde tú estás, allá hay sanidad A donde tú estás, allá hay libertad Santo, Santo de Dios, en Espíritu Santo, Santo de Dios, llena de tu fuego a mi corazón, llena de tu fuego a mi corazón, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, por donde vaya. Ayúdame, Señor, a ser tu voluntad, por donde vaya Dios, contigo. ¿verdad? Cantemos todos unidos, agradeciendo a Dios, canten todos, dando gracias al Señor, aleluya, gracias para el santo. Por estos 29 años incompetibles se apete con la cosecha, predicando tu palabra y demostrando tu santo poder, grande obra a quienes te van, decía la cosecha de gran. Mía. A ti te cantaré Mientras yo viva A ti te serviré Mientras yo viva A ti te cantaré Mientras yo viva Mientras yo viva la a mí. contento, alegre para nuestro Señor Jesucristo alaba la iglesia, alaba alaba el Señor